Eh, se me escucha bien, ¿verdad? Es posible que vaya rápida, como es mi costumbre, y que eh, por mi forma de hablar y sobre todo porque es larga la, la presentación y no sé si va a dar para los diez minutitos, pero lo voy a intentar, ¿eh? ¿Vale? Bueno, nosotros hemos titulado reactivate y digo nosotras porque ahora vais a ver quiénes estamos metidas en este, en este tinglado, ¿no? Eh, me dijeron que esto igual se grababa y lo veían más personas, entonces... Lo primero que quería era hacer preguntas, no, no a vosotros que estéis aquí los, los top, sino a todos mis compañeros de, de todos los centros educativos. ¿no? Eh, y yo pues les pregunto, ¿no? ¿todavía estás diseñando desde cero tus secuencias, tus proyectos, habiendo estupendos modelos que te van a aligerar el trabajo y puedes modificar a tu gusto? ¿No conoces lo que son los REAS? ¿No tienes ni idea? ¿O las secuencias de primaria del proyecto de día? Y tal vez las conozcas, pero no las he implementado. A ver si en estos 10 minutitos consigo convencer a alguno o alguna para que los pruebe y nos cuente. nosotras empezamos, en, creo que fue en 2014, no sé, por ahí está Miguel Ángel y Antonio, ya ni me acuerdo, pero hace mucho tiempo, tres profas con experiencia en educación infantil, una de ellas durante muchos años, yo misma en primaria y una compañera de secundaria. Coincidimos en el Berricho, una de las tres, en un centro de profesores, nos encantó ser un equipo multi, eh, pues, multinivel que, que aportaba desde una experiencia muy diferente para elaborar estos eh, recursos. Actualmente, Begoña no está con nosotras, pero es la a, coautora de la mayoría de los recursos, salvo los dos últimos. Bien, nosotras lo que hacemos son proyectos tipo para segundo y tercer ciclo de educación primaria. Y lo quiero dejar claro porque no son proyectos que alejamos una temática del aula y elaboremos sobre ello un proyecto. No, pensamos en tipologías de proyectos que luego puedan aplicarse con una temática, con un contenido, con un objetivo final, lo que fuera, eh, usando como base ese modelo. ¿vale? ¿Qué características tiene? Bueno, pues ahora que estamos en la embolada del currículum y aquí mi compañera Susana, Elvira, Chus, nos ha tocado en Gracia el premio, además del premio que me tocó de estar aquí, me tocó el premio de, también me ha tocado el del currículum. Entonces, bueno, pues me ha gustado ver, me ha gustado ver que todo lo que producimos en el día, independientemente de lo que nosotras hacemos, encaja perfectamente en este nuevo currículum. Ya encajaba también en el 2006 y posteriores, no sé cuántos vamos ya. Entonces, eh, son efectivamente recursos educativos abiertos, eh, realizados con ese living, pero alineados con la propuesta de nuevo currículum. Y está alineado con el perfil de salida, que podéis comprobar, con las competencias básicas, y con sus orientaciones metodológicas. Yo he identificado dos, dos en, en el área de ciencias naturales, dos tipologías de proyectos que trabajan los que nosotras hemos identificado. Los que trabajamos nosotras. El proyecto de diseño y el proyecto tecnológico. Están tal cual. Y el de investigación científica, tres. Bien. Son, eh, los proyectos que hacemos en primaria son interdisciplinares y son reales. Es decir, nuestra obsesión ha sido... Que partiera de una situación que no era escolar, que fuera real. ¿Y cómo se afrontaría en el mundo real esa situación? No desde, desde mirar a los niños como sin terminar de hacer, y hay que adaptarles la vida y, la, y, y, y lo que les contamos, porque son, bueno, pues no, no van a entender, sino que poniéndoles en situación real y que ese proyecto desarrolle los procesos que se realizan por ese profesional o por ese. Eh, bueno, sí, por ese profesional eh, en la vida real. Eh, por otra parte, las tareas que, hemos, que proponemos teníamos otra sesión a la de realizarlas y era que, fueran, que tuvieran todos los niveles de la taxonomía de Bloom. Hay muy poquito de reconocer, identificar y hay mucho de analizar, de sintetizar, de evaluar. ¿De acuerdo? Esto hace que sea más complicado de, de, de llevarlo al aula. En nuestra experiencia de formadoras eh, de claustros completos durante los últimos cinco años, eh, trabajando en metodologías activas, esto es complejo. Es un poco lo que ha dicho Teresa. A veces yo pienso que no es para todo el mundo esto, ¿no? Que no es. O que necesitamos mucha formación, ¿de acuerdo? Eh, por otra parte, son adaptables. También es verdad que el profesorado de los centros de Baracaldo ha cogido los modelos y han hecho pequeñas adaptaciones o han utilizado una parte, ¿no? porque tiene otra característica que ya ha mencionado Pablo al principio y es que son modulables, que tú puedes coger una parte y utilizarla. ¿no? Nosotros creemos que hay una, eh, una, un aspecto importante que es que todos los proyectos tienen una base común, o sea, una, una parte que es igual, que es lo que llamamos el kit básico. Es decir, organizar equipos y tareas y rúbricas genéricas, para evaluar la expresión oral, las entradas en el blog, la auto y, y, y grupal, la rúbrica final, son elementos que una vez realizado el primero no tienes que volver a preocuparte porque ya eh, en los siguientes van a ser los mismos. ¿no? La estructura de los REAS ya la conocéis con sus tareas de inicio de contenido y finales y lo único que quiero destacar es que las tareas de contenido son según los procesos a trabajar, y encaminados al producto final y, por último, que las tareas eh, van encaminadas a preparar un producto de aprendizaje, que no es un lab precioso ni un, eh, una manualidad. Lo que nosotros eh, proponemos es que lo que presenta el alumnado a través del producto final sea la síntesis de su aprendizaje. Y si eso no es así, la secuencia no sirve para fomentar el desarrollo competencial del alumnado. Muy bien. Epa. Algo he tocado. Vamos a ver... Vale, estas son las secuencias eh, que hemos realizado, las nueve secuencias, que tenemos ya traducidas a euskera unas cuantas, y he añadido dos proyectos ese día que no eran del ciclo ni elaboradas por nosotros, porque, bueno, me parece que tienen que estar, ¿no?, la, la de la aventura de los molinos, supermatilleres, proyectos Proyecto somos escritores, y me falta, bueno, no sería de primaria, sería de infantil, ¿no?, el que, has, el que ha comentado Teresa ahora, que no lo, que no lo tenía. Eh, bueno, como ha dicho antes Pablo, hay que utilizar, bueno, hay que utilizar, se puede utilizar aquello de las fotos que hace cada uno, ¿no? Nuestros primeros reas están todos llenos de focitos como estas, que hacíamos en casa, tal cual, ¿eh? fotografiando... Para añadir al... No recurríamos mucho a los bancos de, de imágenes, ¿de acuerdo? Aquí dejo un enlace sobre los tipos de proceso que trabajan nuestros REAS, pero bueno, para que se vea a posteriori, porque me interesa más este apartado. Después de tantos años dando formación, eh, entrando en aulas de, de personas que trabajan por proyectos, no solamente eh, con proyectos de día, pues hemos elaborado un, una pequeña lista de consejillos, ¿vale? A ver qué tal y si esto anima un poco. A, bueno, pues a, a probarlos. Bueno, nosotros en todas las todos los, todos los, eh, secuencias del proyecto de día tienen una infografía, una infografía en la que un profe se va orientando a través de, de una manera muy visual de en qué consisten todas las tareas que tiene que realizar. Nosotros hemos aconsejado al profesorado también que realicen sus itinerarios. Este, este, eh, este genialí está hecho sobre la secuencia de luz y ciencia escena en euskera, que fue la que utilizamos. Y en las formaciones que dimos les comentamos que igual que nosotros eh, tenemos una infografía para que el docente se oriente en, en el trabajo y dado que los eh, recursos eh, en Excel Learning son narrativos y hay que ir leyendo eh, de manera, bueno, pues como leeríamos casi un libro, pues que les vendría muy bien a los chavales que todas las tareas estuvieran secuenciadas de una manera visual y que incluso se podían añadir en materiales a, a, asociados a ese trabajo. No, Se está cargando por ahí arriba, creo que la voy a dejar sin, sin enseñar. Si clicáis en cada una, lo que sale es eh, la tarea a realizar con un icono y a, a la parte inferior, que está aquí en el PDF, eh, materiales adjuntos con los iconos de Classroom, porque hemos hecho una prueba sobre ello que ahora os voy a comentar, sobre el uso de Classroom. Bueno, pues el primer consejo es eso, crea itinerarios para que tu alumnado se oriente y sepa lo que tiene que hacer, sobre todo aquellos que más dificultades tienen para organizarse temporalmente. Considera la experiencia del alumnado. Si, si tú como profesor no tienes, o sea, si tu alumnado no tiene experiencia en el, en el trabajo por proyectos, en equipos cooperativos o con tecnología, eh, pues, eh, pues no pueden utilizar tal cual los recursos. Primero, trabaja el cooperativo, por ejemplo, trabaja la cohesión de aula, trabaja eh, los equipos. Esto se puede hacer muy bien con la secuencia Tiene Truco, que a través de un proyecto de diseño investigan y aprenden lo que es la cooperación. Una vez de eso, vete al más sencillo, al que la mayoría conoce, que puede ser el trabajo de investigación documental. Buscó información, entrevistó personas, ya hubo un, un producto final, que puede ser un informe o que puede ser, eh, pues como propone en esta de cuando vivían en blanco y negro, una coreografía sobre la vida de los abuelos en la época, cuando sus abuelos, punto. O era una vez un estuche que también es una investigación documental. Es decir, hay que empezar por las bases antes de ponerse a trabajar con, con, con, con los recursos y días. Otra cosa es que si el alumnado tiene experiencia y tú ya trabajas en cooperativo y haces secuencias más o menos en esta línea, pues tal cual, te coges el proyecto y... y y, y lo puedes trabajar, adaptar a tu, a tu estilo. Pero ¿qué pasa cuando el docente también es inexperto, no solo el alumnado? Bueno, pues hay que buscar aliados. Y los aliados los tienes en la clase de al lado, en el ciclo, en la red. ¿no? Ahí he pegado un poco la etiqueta del proyecto de día. Más, eh, la red que existe de centros de día, llama, pregunta, contacta. Entonces, eh, desde luego está claro que el trabajo en equipo del profesorado es modelo para el alumnado, para, para, para que ellos también cooperen pero además es la manera en la que lo que produzcamos, lo que producimos, perdón, sea muchísimo de muchísimo más valor que lo que producimos individualmente. Eso está claro, ¿no? Entonces, mejor con compañeros de viaje. Las tareas, pues selecciónalas, organízalas, utiliza las que te parezcan parezca más adecuadas para el contexto de tu alumnado, para cómo son, para sus necesidades, para sus intereses. Prueba con una tarea, ese es otro consejo antes de, de llevar a cabo un proyecto completo. Y sobre soporte, durante la pandemia, lo que hicimos fue pasar eh, todo una, una de las secuencias didácticas a un Classroom, porque todos nos dijeron que, o sea, nos decían que era complicado trabajar eh, los, los proyectos, el trabajo de proyectos utilizando el Classroom, que no se podía hacer. Entonces, eh, lo que hicimos fue pasar todas las actividades y los textos a, una, a un Classroom, y con ese modelo y una formación que hicimos en Baracaldo para profesorado de infantil, primaria y secundaria, eh, us usando otros de nuestros REAS, como este que veis aquí, eh, pasaron, eh, lo, lo mismo el proyecto, a un Classroom para utilizarlo directamente con el alumnado. Este se llama Liru Arguía y es una adaptación del de eh, Arguía, bueno, el de Luz y Ciencia Escena y que se hizo en este curso. Les gustó porque como... Tenían a los chavales, a temporadas en casa, les servía para poder eh, intentar trabajar por proyectos aún estando online, ¿eh? porque realmente lo que habíamos detectado es que el Claro se usaba para poner los deberes, entonces tampoco nos parecía muy... Entonces buscamos esta, esta adaptación y esta solución. Esta otra profesora, Ana Silva Martín, una vez de que volvieron de la, en septiembre del encierro, no se llama encierro, ¿no? de confinamiento, es que mirad cómo lo he vivido, ¿eh? te digo un cierro, vale, pues en septiembre llevó a cabo esta de emoción claqueta de acción porque efectivamente las emociones eran un, el, lo primero que había que hacer en clase ¿no? y esta persona también lo pasó a un classroom, tenemos documentación gráfica de cómo lo hizo, a ver si está aquí detrás, entonces bueno, pues hay que adaptarse, ahí tienes el REA, lo tienes colgado eh, bueno, pues en, donde está alojado, pero tú puedes también utilizar otros soportes y trabajar también por proyectos, incluso estando online, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Estas son las imágenes de los chavales de Artagavitia trabajando esto. Y por último, el último consejo que creo que hemos puesto es el de documentar. Eh, es importantísimo que se documente el proceso, no aprendemos como docentes si no documentamos, no podemos evaluar si no documentamos y... Y es, eh, bueno, pues es, fundamental, es fundamental documentarlo como, como docentes. Y hay que dar valoración a la presentación de los alumnos. Aquí tenía un vídeo, como está el enlace a un, a, un, eh, a un drive, no creo que lo podáis... No, no voy a poder entrar, qué tontería, si no he entrado como yo. Nada, es un vídeo de unos chavales presentando el proyecto del garaje en Basurto, en la escuela de Basurto, os voy a dejar aquí las fotos, eh, donde eh, ellos explican cómo han construido este garaje eh, a través del panel de exposición y cómo eh, hicieron entrega de él a los alumnos de infantil. Entonces está grabado todo, esta, todo este proceso. Es importantísimo que puedan presentarlo porque cuando presentan el proyecto y los resultados es cuando se ha producido el aprendizaje. Es decir, cuando están exponiendo a los demás el, cómo lo han hecho, qué han hecho, para qué lo han hecho. Entonces han aprendido, ¿vale? Esto nos parece muy, muy, importa, muy importante. Y por último, ya veo que no era el último el anterior, los procesos cognitivos. Es muy importante trabajar en todos los, en nuestros proyectos esos procesos. Por eso es complicado y por eso tenemos tan poco éxito. Yo así en público con la cámara grabando, pues tengo que decirlo, ¿no? Es decir, para mí lo fundamental para que los, los proyectos... Día, o, o el trabajo por proyectos o el nuevo currículo, me da igual qué, creo que es necesario una formación profunda. Y una formación que no tiene por qué ser en, en trabajo por proyectos, no, no, en todos los previos para poder llegar al trabajo por proyectos. En el aprendizaje cooperativo, en la taxonomía de bloom en, en, en, bueno, en infinidad de temas que si no están eh, medianamente trabajados es imposible llegar a poder extender ese tipo de trabajo eh, en las aulas y lo voy a dejar aquí, creo que leía un poquito las cositas que tenía también organizadas desde un principio pero espero que haberme explicado y, y que se me haya entendido vale, gracias